Okay. Uh -huh. Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo color. En vivo así y a todo es. color. Pues estamos contentos de estar nuevamente por, con ustedes por aquí, a través de este medio. Así es, que En, en el... esta plataforma. Sí, amén, amén. Y en otras que vamos a estar también. Amén, así es, así es. Y pues les damos la bienvenida. Les damos la bienvenida. Les damos la es? bienvenida. Todos, sus amigos, cada uno de ustedes, sus, sus amigos, amigos de, de siempre, siempre, claro que sí, Elida Madrigal y Rafael. Y Rafael Cavazos. Así es, que el Señor sea con ustedes y gracias, gracias, le damos a nuestro Dios por eh, permitirnos nuevamente estar a través de estos medios que a, hace rato estábamos batallando porque no podíamos, no podíamos entrar, este, se estaba batallando aquí con la computadora, pero damos gracias a Dios porque eh, estuvimos orando y el Señor ya nos permitió estar eh, por estos medios, así es que alabado y glorificado sea el nombre del Señor Amén. y bueno pues eh, agradecidos agradecidos con nuestro Dios por su grande amor y su grande misericordia eh, porque pues te ha permitido cumplir un año más de vida, un año arriba de los ochenta un año arriba de los 80 81 años, y gracias a Dios eh, Sí, es eh, maravilloso, eh, por eso estamos contentos ¿verdad, precisamente uh -huh. eh, de que el Señor nos da este tipo de, de, de bendiciones Amén, amén, así es eh, es, una, es una bendición el poder estar eh, como se dice, ¿verdad? Vivir chicoleando todavía. Sí, gracias a Dios. ¿Verdad? Entonces, este... La vida. ¿cómo, es. ¿Cómo no darle gracias a Dios por... Eh, pues por todo lo que Él hace con nosotros. Así ¿verdad? es. Eh, Así este, es. Eh, eh, es algo maravilloso. El, um, nos gusta mucho el, el, el Salmo 103... Porque es, es algo precioso eh, que nos dice, ¿verdad? Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser te bendice, Señor. Gracias por, por tu amor. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así es. No hay que olvidar ninguno de los beneficios que el Señor nos ha dado porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades uh -huh. y el que sana todas nuestras dolencias cuando estamos este, enfermos o que nos uh, sentimos algo un dolor o X pues clamamos a Él y, uh, él, y él nos oye y Él está con nosotros amén. y Él nos sana el que rescata del hoyo tu vida porque a veces nos hemos visto en, en, en peligros pero ahí está el Señor Así es. El que te corona de favores y misericordias, te corona de favores y misericordias, uh -huh. y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, como gloria el águila. al Señor. Alabada. Y que estamos rejuvenecidos? Glorificado sea el nombre de Señor. Eh, lo, lo, lo bueno es que ustedes nos están viendo, Así ¿verdad? Es. Y pues, están viendo que estamos rejuvenecidos. Ay, eh, ya. Gloria al Señor. Amén, eh alabanzas son mejores bueno, pues, al señor. Ya apareció por ahí el hermano eh, Daniel Flores. Ah, Daniel, este Dios te bendiga, bendiga Daniel. Eh, y pues, bendiga. él está por allá en por San Diego. En San Diego. En San California. Diego sí. Este pues uh, sí. Eh, okay. No, no, no vamos a es. estar contestando ninguna llamada ahorita. Así si hoy en el ritmo, no ni le pongan cuidado. Sí, no es el momento. Eh, es. Es, exacto. Ahorita no, ahorita estamos aquí con ustedes en vivo y a todo color. Y que, qué es lo que queremos hacer. Miren, va a ser algo simple y sencillo lo que queremos hacer hoy. Nada más darle gracias a Dios. Amén, amén, así es. ¿Por qué vamos a alegrarse? Pues nomás por esos 81 octubre que nos permite vivir. <ríe> ¡Qué barbaridad! 81 años. Fíjate nada más. Eh, qué grande y qué maravilloso es el Señor. Y, y, y, y vamos, pues son los primeros, todavía faltan los sí. segundos. <ríe> pues sí, sí, claro. Eh, ¿Por qué digo los segundos? Miren, en el Antiguo Testamento, aquí en la, en la Biblia, nos habla de personas que vivieron más de 200, más de 300, más de 600 muchos años. Muchos años, muchos años. Así es que yo apenas llego 81, así es que pues... Eh, no, pues... son, O sea, te faltan muchos. Pues sí. ¿verdad? Así es que entonces sí, es, sí, sí, es sí, posible. Sí poder llegar a más años con la ayuda de, del Altísimo entonces es. ¿cómo no vamos a ser contentos? Si eh, sí ya teníamos unos días que no, que no veníamos aquí a, a, ante esa cámara para estar llevando un mensaje más mm. pero bueno o, hoy quisimos hacerlo este eh, quise haberlo hecho ayer pero no, no, se, no, no, no fue pudo. posible no, sí, no posible, hemos estado eh, batallando eh, un poco con las computadoras Sí, y vamos a necesitar Yo creo que pronto el, Hacernos otra nueva computadora eh, Nada más que, que llegue sí, la bendición del señor. señor Para, para lograrlo eh, Así es Pero sí Es que la La computadora esa que uso para, para hacer este tipo de programas eh, Es una que le obsequieron a mi hija Sí Sí, así eh, es. La habían ya desechado porque hicieron un cambio en, en, en el negocio uh -huh. y le dijeron, ¿quieres esta computadora? Pues, pues sí, pues a la, a ver qué hago con ella. y uh -huh. eh, Pues vino a dar acá. Sí, sí, sí. <risa> Nomás que hace como cuatro o cinco años o más, ya ya, ya no me recuerdo. Uh -huh. eh, y pues sí, la mandamos checar, le dimos una radita y todo eso. Pero sí me ha dado un poquito de lata en los últimos claro. tiempos. Y pues uh, hace rato no podíamos entrar. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, este, pero aquí estamos. Aquí estamos, eh, aquí estamos. Así como en la vida somos poquito tercos, porque ya sí. llevamos 81. Sí. Pero vamos bueno, para 82 ya. Así los 83, es. 84, 65, 90, en los 100. Hasta que el Señor diga. Hasta que el aquí? Señor no nos permita. Y bueno, pues estamos contentos, ¿verdad? Porque hasta aquí el Señor ha sido con nosotros. Sí, amén, amén, amén. Así hasta es. Aquí, Así es. Entonces, ahora, yo quiero que volvamos a ir al, al salmo que estaba leyendo ahorita. Ajá. Sí. Y vamos a ver el primer verso. ok. Ok. 103. Aquí se, eh, se nos dice Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía a Jehová ¿Cómo lo vamos a bendecirle? Ahora, este estos días O sea, esta semana Y la que sigue Es, es increíble para nosotros Lo que significan. Sí, sí, claro Ayer, claro. o sea, el día 30 uh -huh. Digo, perdón El, el, el 24, 24 El 24 Fue mi cumpleaños Así es. Pero el 30 de este mismo mes, ¿qué creen? Mi esposa va a cumplir años, pero de casada conmigo. <risa> sí, no, pues <risa> siempre, siempre... ¿Y va a ser? Un 5-5. Cinco, 55 cinco. años. Imagínate... Bueno, ¿Qué, qué, bueno. <risa> no sé si yo aguantate a ti o tú a mí, o los dos mutuamente y, y, y vuelta los dos los damos dos, los dos. gracias a dios porque 55 años maravilloso el 30 que viene siendo el próximo sábado sí amén y luego ya para como cerrando con broche de oro el 5 de noviembre cumple años ella ella solita <ríe> pues sí claro ella solita sí. cumple ya sus primeros 78 años mis primeros 78 y después de haberla conocido yo, pues, bien pollita, bien jovencita, cuando estábamos en la escuela. y uh, ¡Ay, me enamoré! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y, no, y el señor nos ha permitido vivir todos estos años... Y nos regaló cuatro hijos. Así es. Y los hijos nos es. regalaron ya siete nietos. Amén. Así y no sé es. qué más venga en el camino, pero por lo pronto son, así es. son Dios, siete. Así Dios ha sido grande y maravilloso para nosotros. Y pues, a Él sea la honra, la gloria y el alabanza. Y lo, lo otro hermoso, hermoso también que, que hay es el que usted nos acompañe. Qué así hermoso. es. Así es. Qué hermoso porque sí estamos aquí eh, tratando de llevar este, este, esta programación pero lo, lo, lo más bonito es que ustedes nos estén viendo y escuchando y compartiendo Amén, así lo que es, estamos haciendo aquí es, claro que entonces sí. dice ahí en Salmo eh, 103 bendice uno. alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Uh -huh. y, y sigue diciendo. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Y que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Entonces, ah. que, mi amado, mi amada, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer. Tenemos que reconocer Así a Dios es, como también. nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Y qué más tenemos Bien. que hacer? Así Dale es. gracias. Así es. Dale gracias. Por eso, hoy lucimos hicimos un, un día de acción de gracias, aunque aquí en Estados Unidos se, se celebra el día de acción de gracias eh, en, en noviembre, uh -huh. pero nosotros uh -huh. estamos dando gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones recibidas. Sí, porque Él es el, el que nos corona. Dice que Él nos, nos corona, ¿verdad? Uh -huh. eh, de Los favores y misericordias. Y el que sacie bien nuestra boca ¿verdad? Así es Así de que pues damos gracias a Dios Por todas a, a, esas bendiciones a, a, Así es y, y No podemos menos que, que dar gracias A ustedes que Ven los videos Que los comparten Así es eh, que, que están viendo Sobre todo los que están ahorita Que están viendo en vivo uh -huh. eh, Ya lo que queda grabado Y, y nos vamos a, a otras plataformas también Pero es una bendición que, que tú Por ejemplo, ahorita eh, Me dice aquí la, en la pantalla Que ahorita acaban de entrar dos personitas más sí. Entonces sí, Es que eh, maravilloso el, el hecho de que eh, Tengamos a, a, a Amistades Conocidos eh, O visitantes uh -huh. ¿verdad? Que, que nos hacen el favor de, de ver lo que estamos haciendo Sí, así es, amén Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos dando gracias a Dios Precisamente por la bendición de yo haber cumplido ayer mis primeros 81 años. Uh -huh. <coughs> Perdón. Entonces, pero el día 30 completamos 55 años de casados. Sí, Entonces, no vamos a hacer Así ninguna es. fiesta ni nada. ya eh, Ahorita los tiempos no están como para no. eso. Eh, por un lado por la, la cuestión de las epidemias que no se han quitado sí, simplemente sí, sí, este, reconocer no y darle gracias al Señor por pues porque Él ha sido con nosotros y, y, y sus favores y sus misericordias han sido grandes y pues ¿qué, qué más podemos pedirle al Señor, no no no tenemos con qué pagarle tantas cosas que, que Él nos ha dado que eh, eh, seríamos ingratos verdad si no no confesamos y le damos gracias a Él porque su amor y su misericordia ha sido grande. Entonces, eh, reconocer es confesar, es, es afirmar uh -huh. las cosas buenas que están en mí por Cristo Jesús. Uh -huh. Y esto armoniza con, con Romanos 10.10, 10, lo que confieso poseo. Así de que, pues, eh, el Señor verdaderamente... Ha sido maravilloso y grandioso, ¿verdad? Porque Él nos da la vida, nos da la salud, eh, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y gracias al Señor por la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así es. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Glorificado es. sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es motivo de acción de gracias? Claro que sí. Sí, claro. Es un motivo de acción de gracias. Claro que y, sí. Platicaba con mi esposa y, y eh, a, yo hace rato, este, y eso de que uh -huh. el 24 cumplo yo, en octubre. el 30, es nuestro aniversario. Y el 5 cumpleaños ella, el 5 de noviembre. Son tres eventos, sí. tres situaciones. Pero eso no, nosotros no cuando nos casamos no, no pensamos en, en nada de eso, sino que así sucedió. Sí. <risa> así sucedió. ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el salón donde íbamos a, a tener, o donde tuvimos la, la, la, la, la reunión. Recepción. Y que el, pues el servicio son, de, de iglesia... Son, son este, lugares sociales que pues a veces están ocupados y tienes que buscar el día que está desocupado. Ajá. Entonces tocó de que pues, pues ese era el día que se acomodaba en la iglesia, pues también. O sea, entonces todo se acomodó de esa manera. Entonces, eso fue. Se acomodó. Y, y luego sí. después nos dimos cuenta. Porque nada todos emocionados, imagínense. <risa> Ella pues casarse sí. conmigo y yo con ella. Eh, porque íbamos eh, a andar pensando en, en el cumpleaños. Sí, y que sí, a andar, sí, sí. Eh, lo que queríamos era casarnos ya. ¿Y, <risa> y, y por qué ya queremos casarnos? Pues ya llevamos siete años de novios. Sí, sí, no, hombre. Y el, el que anduvo ahí metido en todo esto pues fue Mario. El esposo de Conchita, acuérdate. Pues sí. Porque tú estabas en Monterrey. Ajá. Y, y, y, y sí. no podías estar viendo y agenciando las cosas. Digo, no, hombre, yo te ayudo. Yo, Mario, que en paz descanse. Este, Digo, contate eh, que ya te cases." <risa> no, hombre, yo te ayudo. Yo, yo, yo me traigo ya, aquí, hombre, no, y, no hay problema. Y ahí, él, este, buscando ahí que el salón y que acá y que allá Y bueno, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Porque, este... Tuvimos una amistad y una relación muy bonita y aún todavía con, con Conchita. Sí, es, pues desde eh, la escuela. Así es. Todo es desde <ríe> la escuela. Eh, entonces, este... El señor, te bendiga, Conchita. Te amamos, te queremos. Así es. Y, y luego han a, a, aparecido algunas uh, compañeritas y compañeritos desde de aquellos años. Ah, sí. este, Que los tenemos en, en, en, en, como amigos aquí Tere, Tere, Tere, Teresita, Tere Hinojosa, uh -huh. Adalia, Adalia, Carolina, uh -huh. Norma Elsa, uh -huh. Hilda, y bueno, Hilda Moreno, Moraima, sí. también se ha estado ahorita <coughs> anunciando Moraima también del río Bravo. Ajá. Y no me acuerdo, hay varias, pero pues gracias a Dios porque todavía todos estamos con, con vida, con salud que el Señor nos, nos ha concedido vivir esos tiempos, esos tiempos porque nunca, nunca nos imaginamos que todas estas cosas fueran a cambiar tanto, tanto con, con la tecnología, la ciencia que el Señor ha permitido, este, eh, para que todas esas cosas hayan, hayan cambiado, pero él, él, él está, en sus manos está todo, Así en es. sus manos está todo, eh, el, el poder y va a llegar un momento en que va a decir hey hasta aquí, hasta aquí Así Porque es. de él es la ciencia. Así es. Entonces, es, es, es bonito. Eh, por eso, es, para nosotros es un día de acción de gracias. Sí, amén. Y va a continuar hasta el día 5 de, de, de noviembre. Sí, amén. Eh, y sigue, y sigue, y sigue. Todos los días, todos los días. Hay que darle gracias al Señor. Por, eh, eh, exacto. Por su amor, su misericordia. Por otro lado. En aquellos años que, que nos conocimos, y que estuvimos en la escuela y todas esas cosas, ¿no? Eh, yo que iba a pensar en aquellos años... En primer lugar, que, que esta mujer fuera, fuera a ser mi, mi novia y entonces <risa> mi esposa. En aquellos años, ¿no? Yo que iba a pensar que un día pudiéramos estar frente a una cámara. Sí, no, pues yo también. Yo ¿Ni tampoco. existían? <risa> no. no, no, pues yo tampoco, o sea... Uno nunca sabe las cosas que, que Dios tiene por delante preparadas para uno. Uno no sabe. A, así es. Entonces, son, son muchos detalles, muchos, muchos, que si nos pudiéramos acomodar a platicarles todo el, el historial, no. Sí, no, no acabamos. Nos vamos de no, aquí hasta el no, fin de año. No, no. Eh, eh, recordando. Sí, no. Y. Eh, y no, va a, y no va a faltar tiempo claro podemos escribir varios libros de todas las etapas así eh, es. y bueno pues damos gracias al señor también por, por este el momento en que en que dios ya nos nos, nos llamó para eh, empezar a, a servirle este uh -huh. y que conocimos este pues muchos hermanos y, y, y uno de ellos pues el hermano daniel guerra uh -huh. Hermana Damina. Ah, sí. Este, y, y, bueno, pues, muchos hermanos que, que, que conocimos, este, en, en, en, nuestra vida, este, espiritual, de iglesia. Y, ahorita, recordando al hermano Daniel y al la hermana Adamina, Sí. Que, por cierto, Dios nos usó para que el hermano Baltasar eh, González, Pastor, ya Ajá. ahorita jubiladón. Sí. Este, y yo fuimos a Monterrey a pedirla para Daniel. Sí. ¿verdad? Este, la mano de Adamina. La mano de Adamina, sí. ¿Y, y se la dieron? Sí, la, sí. La, la, ¿La tiene con él? Claro, claro. <risa> este Se la dieron completa, no es más la mano. <risa> claro, eh, claro. Pero también recordando otros uh, siervos de Dios. Ajá. Eh, pues el hermano Rubio. El hermano Rubio, sí, como eh, no El hermano Aguillón, el hermano uh -huh. Teodoro Aguillón, este... Y, pues, más pastores que sí, hemos conocido. Ajá. El, cuando forjamos la, la, la primera alianza ministerial en, sí. en, en, ahí en el Valle de, de, de Texas, uh -huh. en McAllen uh -huh. Sí, este, claro. El hermano Isaías Hernández. El hermano Isaías que, Isaias, que, Isaias, que Isaias, ha estado un poquito malito, Isaias pero... Ah, es, si Está adorando eh, por él. Ah, ah, sí, sí. Que, y eh, pues tantos pastores que, que conocimos, el hermano Banda, uh -huh. eh, eh, también, sí. Eh, como tenés una librería en aquellos años sí. allá en Maca, en Nilo, la pusimos en par. Eh, pues no, conocimos muchos, muchos pastores. Eh. Y, y, y recuerdo que este al hermano Rubio lo conocimos a través del hermano Amel Pulido. Amel Pulido, que el hermano Amel falleció Pulido, ya hace ajá. muchos años. Este, una voz preciosa del hombre. Sí, muy, muy bonita mm. su, su voz. Eh, como el hermano Páramo, uh -huh. este, que estaban también en, en, en la radio, Radio Esperanza. Eh, exacto. Eh, eh, son, son, tenemos un historial que, que Grande. O sea, les, les decimos grande. que no, no nos acabaríamos eso en, en, en un solo programa, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, ni en seis. Eh, porque pues son muchos los siervos de ellos que hemos uh, convivido con ellos sí, sí, así eh, es también. de los que más me recuerdo uh -huh. eh, el hermano Alfredo González Hermano, eh, González. no sé si viva todavía, todavía mm, sí, no, no, no, no sabemos ya, ya, ya estaba un punto grande en aquel entonces eh, así es pues, y, y más más pastores para recordarme ahorita de, de todos seis. Sí, porque no hicimos no, no. más tiempo. No, no hicimos un, un, una lista, no, no estamos hablando nada más así de ah, lo, lo, lo que recordamos así. Eh, entonces, eh, es que, ¿predicar en, en, en cuántas iglesias? Uf. No, pues. No sé. No sé, cientos de iglesias donde hemos podido predicar, uh -huh. atender unas misiones. Eh, desde mucho antes de que empezáramos ya a revolucionar más cuando atendíamos una ya sí. en, en Reynosa en Reynosa Díaz Re, en Reynosa Díaz Díaz Ordaz sí, entonces sí. en Díaz Ordaz en Díaz Ordaz en Díaz Ordaz también entonces cómo, cómo no hay una historia muy, muy, muy larga Sí, sí, eh, sí. En, en lo que hemos el, podido realizar uh -huh. para la gloria de Dios, por eso es, hoy quisimos ponerle así acción de gracias. Uh -huh. Amén. Y estamos platicando, reflexionando eh, y ahorita vamos a estar orando también. Y es uh -huh. como un, como una remembranza de de todo lo que nos ha tocado vivir. Sí, sí, sí. Eh, así es. Y que ya, pues, el día 30 de este, uh -huh. van a ser 55 años de estar juntos, tú y yo. ¿Nada más? Sí. Pues ya 55 Gracias años, al Señor, sí. ¿Qué íbamos a pensar en aquellos años que pudiéramos un día llegar a 55 años? Sí, no. Cuando pues. era día de fiesta, puede llegar a 50. Uh -huh. Cuando se sí, cumplían sí, sí. los 25 años. Eh, me recuerdo del hermano Piña, sí. eh, que, que me, estábamos ahí en la radio, Ajá. Eh, y me, me, me dijo, ¿cómo me decía el hermano eh, Piña en ese entonces? El hermano Cavazos. Eh, que, que no. Creo que sí, hermano Cavazos. Y ¿qué vas a hacer? Digo, no, no vamos no a hacer nada. Pero cuando eran los, los 20, 25. Los 25. Los 25 años. Sí. Digo, no, no, hermano. ¿Cómo que no? <ríe> y que sí. se pone en marcha el hombre. Y habló con el hermano Palma. Ajá. Y dijo, ah, ahí, ahí te vamos a, a festejar. Y ahí nos hicieron pues sí. un, un, una pequeña sí pues, eh, una ahí. pues una ceremonia y una uh ceremonia -huh. y una convivencia ahí uh -huh. este y pues uh, eh, maravilloso o sea hay muchos muchos uh, muchas personas en uh -huh. las que nos vamos uh -huh. a recordar eh, que pues uh, algunos ya no están con nosotros ya ya, ya se han se han ido uh -huh. eh, pero qué hermoso es poder estar aquí a los 81 años. Aleluya. Y acompañado por esa hermosa mujer Alabado que y glorificado sea el nombre del Señor. Y eh, no estoy Gracias. diciéndole la belleza física, sino la interna. Gloria al Señor. Que eso yo creo que es lo, lo, lo, lo más hermoso el que puede haber. Este físico, se, con los ese, añitos, sí, no, pues se, ese va, se va, se va, se va desmereciendo. <risas> Pero lo interno. Es, es lo principal. Por la eternidad. Amén, amén. Lo interno es para la eternidad. Sí, amén. Entonces, Así qué, qué, qué hermoso es, mi amada, mi amado, que podamos estar juntos y juntos en una buena armonía. Aleluya. Y si tú y yo y todo el mundo podemos estar en esa condición, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a ser un pueblo feliz. Amén vamos a ser personas felices y vamos a, a poder vivir y disfrutar más, más de la vida. Eh, ¿Por qué? Porque pues, eh, el poder convivir, el poder pasar juntos tiempos es, es, es, es, es, es simplemente maravilloso. Amén. Y que lo pasemos en el Señor, en el conocimiento de Dios, es mucho más maravilloso. Aleluya. Amén. amén. Cuando Así tú es. y yo podemos estar uh -huh. en esa relación con el Señor, constante, constante, constante, constante, eh, es increíble cómo, cómo cambian nuestras vidas. Amén, amén. Es, es Así increíble. Es. Eh, eh, Había mucho que platicar. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y dijo mi esposa, no voy a hacer historias. no <ríe> no no, no <ríe> Unas perdón, poquitas señor. nada más. <ríe> nada Unas para poquitas. que sepan por qué estamos contentos, por qué estamos felices, porque es nuestro día de acción de gracias a, a nuestro Dios. Porque bien vale la pena estar agradecido. Amén, amén. Gracias, Señor. A, hay un cántico que habla de agradecimiento agradecimiento hay en mi corazón eh, hay, hay un agradecimiento uh -huh. pero también hay un agradecimiento por ti que nos ves por ti que, que Amén, nos co compartes los, los videos pues, hay un agradecimiento de veras de, de, de poder estar y en cuanto a los videos dejé de contarlos ya cuando me pasé de los 800, ya dije, ya, ya, pues ya. ya, ya, ya no me voy a preocupar no, a ver no, cuántos más. No, no, no. Pero yo creo que ahorita ya más, más de 900, porque ya tengo un rato que dejé de estar viendo y contando. Claro. este eh, Algunos mm, con un éxito tan tremendo como los de videos de eh, Un tiempo de oración por la un mañana. Tiempo de oración por la mañana. Ah, es, es, hay un, uh -huh. unos. Uh, eh, pues que pasó más del millón y medio sí, de, sí, de, sí. de visitas. Inspiración del Señor. Cuando el Señor te da algo, el Señor te da, te da, y te da, y te da, y te da. Sí, así el es. Señor. Entonces, bendice. Eh, pero, en, en esta acción de gracias. hay cosas que debemos de todavía de, de, de comentar uh -huh. estamos orando para que Dios supla para extender mucho más los tiempos para estar no solamente nosotros sí, sino que haya más hacerlo como personas radio y televisión uh -huh, uh -huh. Es, esa A es la, la gran idea que, que tenemos no quisiera irme de esta vida sin lograr ese objetivo Aleluya, gloria al Señor ¿Qué se requiere? El Señor proveerá De muchos hermanos y hermanas De mucha gente que quiera participar Amén, así es Porque lo que vamos a hacer 24 horas Amén y Ese es, es el plan, ese es el proyecto Y eso solamente con, con, con el, el equipo humano Hermanos en Cristo que, te, que sientan y tengan ese anhelo Y ese deseo de servirle al Señor Así es y las finanzas para tener todo el equipo claro, requerido claro. y las instalaciones requeridas todo. Eh, para que esto pueda fluir de la manera correcta. Y nomás hay una sola razón. Amén, lo que estamos amén. pensando, te, queremos hacerlo de una manera excelente porque el, el señor merece lo mejor. Lo mejor, lo mejor. No queremos hacer un pasatiempo, no. no, no, no, para nada, no, no, no no nos interesa estar poniendo cosas nuevas, más no, no. Eh, curiosas, chistosas y, no, no. y pasatiempos, no, no, no, no, queremos que la obra del Señor crezca, se fortalezca, sí, amén. y por eso vamos a requerir de un sinnúmero de hermanos y, y hermanas que puedan ministrar, que amén, puedan amén. participar, que puedan eh, dar sus tiempos, algunos más tiempo que otros, eh, posiblemente, pero eh, tenemos una idea ya más o menos eh, de qué nos gustaría poder realizar. Pero de que se recite un pequeño ejército para hacer esto, se requiere claro, un pequeño ejército. Claro que sí, claro y que sí. Y todo cuesta, todo cuesta. Todo cuesta, todo cuesta. Aparte del tiempo, del esfuerzo, todo cuesta. Eh, mejores equipos, mejores... mejor es. Eh, mejor todo, mejor, todo, eh, mejor plataforma, mejor, mejor todo. Eh, es como si vemos a, a las televisoras que existen, eh, que, que no son cristianas, y se preocupan por tener las mejores escenografías. Sí. Se preocupan por tener el mejor personal. ¿Por lo, qué? Porque... Eh, porque que quieren... Presentar siempre la mejor imagen sí, en sí. la pantalla para que tú la puedas disfrutar. Así es. El mejor sonido, la, la, la mejor imagen, la, las mejores cámaras posibles. Eh, sí, pero pues, todo eso cuesta. Así es, todo cuesta. Todo cuesta. Todo cuesta. Las instalaciones que, que sean correctas, adecuadas, eh, todas las escenografías... Eh, no, no, no, sí. ya no quiero hablar más de esto, porque sí, nos porque llevaríamos más tiempo. Lo mejor, pero lo mejor, lo mejor para Queremos para ser lo mejor, eh, tirando quiero... siempre hacia la excelencia. Porque para, para el Señor debe de ser lo mejor, porque, ¿por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nada más. Y les voy a decir nomás una, una razón así fundamental del por qué. <coughs> No me gusta lo que hay en la televisión. Ni en, ni en la radios, ¿eh? No me gusta. Se han perdido la calidad de difusión por tanta basura que hay. Sí, sí, sí. En, en los medios. Sí, hay mucha. La, mucha, la mucha, forma mucha, de mucha hablar basura. de la gente. La forma de vestir la gente. Es increíble. Sí, se ha degradado mucho. O se ha perdido, ha perdido el, el, el respeto. Los valores morales y espirituales. Ajá, ajá. Valores morales y espirituales. Entonces, así es queremos que, que eso venga a ser una transformación completa eh, para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Amén. Así sea. Entonces, yo sí quiero vivir muchos más años para lograr ese objetivo. No quisiera que el Señor nos llevara sin antes haber logrado este objetivo. Así es. Y, pero si Él dice, no, ya, ya voy por, por ti y voy por mi pueblo, pues aquí te esperamos, sí Amén. No hay ningún problema. ¿verdad? Pero sí, sí que queremos hacer el mejor trabajo posible para la honra, y la gloria, la alabanza. Sí, del Señor. amén. Amén, amén. Eh, así es. Y ya para terminar, eh, nos vamos a a Filipenses. Uh -huh. Filipenses 4. Sí. Aquí está. 4, 4. Y nos dice que Porque nos dice así, un cuerpo. No, no, no. Filipenses. Ah, cuatro, sí, en cuatro. Efesios filipenses aquí habla de, de un regocijo oh, ok regocijados que se, me, se me se me movió ahorita ok regocijados en el señor siempre ok siempre siempre siempre siempre siempre otra vez digo regocijados uh -huh, uh -huh. Tiene que ver ese regocijo. Tiene que ver esa situación de, de estar contentos, de estar felices, de estar sirviendo al Dios Altísimo. Amén, amén, amén. Entonces, es, es bien, bien importante. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Uh -huh. Que esa gentileza sea conocida de todos. Todos los hombres. Y qué bueno que tenemos estos medios para poder desarrollarlo y para poder claro. eh, compartirlo. En, entonces, eh, es tan, tan, tan importante eh, porque de, de ahí eh, va, sí. va a, a, a depender el, que pueda existir ese regocijo porque lo, lo queremos hacer para la honra y la gloria y la alabanza de, de, de nuestro Dios. y que vuestra gentileza sí, sea conocida por todos los hombres. Por todos los hombres. El Señor está cerca. Ese es otro punto bien importante. El Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Qué tan cerca de hoy? Aleluya. Hoy mismo puede ser. Alabado sea su nombre. Reboche ¿Y sabes cuál es el gracias. problema? Que si no estamos preparados, Amén. tú y yo, Así es. O, o no, ustedes y sí, nosotros. Todos. Nosotros y ustedes. Uh -huh. Nos podemos quedar. Sí, sí, definitivamente. Así y quedarse. Era. A la hora de, de la hora nadie va a querer pues no. quedarse. No no, no, no, no, no, definitivamente. Pero no va, no va a poder ir uh -huh. el arrebatamiento del Señor que, que venga por su pueblo. Porque si no estamos listos, no estamos preparados. Sí. Por eso dice, aquí en Filipe, Re eh, eh, el Señor está cerca. Uh -huh. Uh -huh. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres y el Señor está cerca. Uh -huh. Dice, pero dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Uh -huh. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Uh -huh. Entonces, por eso... Es una acción de gracias para nosotros el poder compartir sí, con amén. ustedes lo poco o mucho que el Señor nos ha dado. Sí, amén, amén, amén. No lo vamos a medir a, a, a volumen, si ha sido poco o ha sido mucho. Lo único que te puedo decir es que todavía falta mucho por hacer. Oh, sí, sí, sí, sí. Falta mucho por hacer y el Señor está cerca. Definitivamente. Y qué día que pasa más cerca está. Y, así es. y pasa una semana más Es una semana que está más Eso, cerca sí. Entonces Así es Y nos dice ahora ahí en el verso 7 Y la paz de Dios Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Y ahí, ahí es donde se almacena todo Para la gloria del Padre Amén, así es Jesús. Amén por eso, el conocerte la palabra de Dios, por eso les hemos dicho muchas veces, si en el lugar donde tú acudes no están usando la palabra de Dios para predicarles, dígale al que predica que usen la Biblia. Sí. sí no de, los de teléfonos. Sí, en los teléfonos también podemos hacerlo. Pero no hay cómo el usar la Palabra la palabra de Dios Este Libro Santo Y cuando digo este Libro Santo es por su contenido Aleluya Su contenido Por el mensaje que está aquí Entonces mi amado, mi amada Busquemos del Señor Aleluya, así es Si tú nunca le has recibido en tu corazón Déjame decirte que hoy Hoy, hoy es el mejor día para que tú vengas a un encuentro con el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Si esa fuera tu pregunta. Aleluya. Y le digas con toda sinceridad, al Señor, te necesito. Amén. He tenido mi religión y, y uh, me acostumbré a, a una religión o cosas por el estilo. Es común eso. Hay quien no, ni siquiera cree. Uh -huh en Dios. Sí. Pero si tú has sentido eso de parte de, de Dios, que, que haya ese sentir que, que sí necesitas de Dios, déjame decirte que vas por buen camino. Amén. Así es. Pero ¿qué tienes que hacer? Nada más es decir Señor ven a mi vida. Esto. Cámbiame, transfórmame y que hagas de mí una nueva criatura. Para yo también alabarte y bendecirte, honrarte y glorificarte. Amén. Que eso Dios. sea nuestro sentido en, en el Señor. Amén. Y ¿sabes qué va a pasar? El Señor te va a recibir, va a estar en tu corazón Aleluya. y tu vida va a cambiar como cambió la mía. Como cambió la de mi esposa. Sí, así es, amén. Y la de amén. cientos y miles y millones de personas. Muchas personas, muchas personas. Así de fácil, así de sencillo. Reciban al Señor en su vida, en su corazón. permita que Él haga los cambios. Estén si no ustedes dispuestos, nada más. Sí, es como me... cuando. Eh, van a hacer un, unos panes o algo y que agarren la harina y todo eso y las han ahí todos los ingredientes uh, que tienen que ir así, uh -huh. y amasándola y todo eso para que salga bien rico ah, ahorita hasta ya, me dio el aroma así como a tortillitas de harina así es que se esponja. Mira, no, no, no, no, no abras no apetitos ahorita. No, no, no no, la eso. No, no, no, no. Este. Pero que el Señor cuando nos hornee, seamos el majar más exquisito. Para sí, la gloria. Sí, amén, de los... amén. Así es por. Como nos dice a, aquí en Filipenses ¿verdad? también este, en, el, en el 848. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, Dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pues estamos pensando pensar? en eso. Pues estamos en ese, en ese pensamiento. Mira, y, y te invito a que hagas la, la oración junto conmigo. Haz la oración para recibir al Señor. Aleluya. Dile así nada más, Señor. Gloria a su nombre, Señor. Aquí estoy. He pecado. No he hecho lo bueno. He vivido una vida desviada. No me he sabido comportar como debo de hacerlo Pero Padre Santo En este momento yo me arrepiento De todos mis pecados Y de todos mis errores Y te acepto Señor Señor En mi vida, en mi corazón Amén, amén Cámbiame, transfórmame. Santifica, santifica mi vida Amén. Para tu honra, para tu gloria para tu alabanza. Y que mi vida a ser cambiada sea para hacer solamente el bien. Aleluya. Para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Sí, aleluya. Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre de amén, amén, amén, amén. Y nos despedimos aleluya, con su oración. Voy a pedirle a mi esposa que ella haga una siguiente oración, ya para despedirnos porque ya han pasado 45 minutos casi 46 así es así es, bueno pues oremos Padre le alabamos, le glorificamos Señor, dándole la honra, la gloria y la alabanza Señor gracias Padre porque nos ha permitido Señor poder transmitir Señor un video más Padre de gratitud y agradecimiento Señor por todo lo que usted Señor ha hecho en nuestras vidas todo lo que nos ha dado todo lo que no nos ha dado Señor gracias Padre por todas sus bendiciones gracias Señor por los hijos que nos ha dado por los nietos que nos ha dado Señor gracias Padre porque hasta aquí usted ha sido con nosotros Señor y gracias gracias Padre porque le ha permitido a Rafael cumplir Señor un año más de vida sus 81 años Padre Gracias por su grande amor y su grande misericordia, Padre. Gracias le damos también por todos los hermanos, Señor, y amistades, Padre, que han estado con nosotros, Padre mío, que han estado viendo y escuchando estos videos, Padre. Le pedimos en el nombre de su Hijo amado, Padre, que usted, Señor, derrame sus bendiciones eh, en cada uno de ellos, Padre, en cada familia, Padre, y que le busquen, que le busquen de corazón, que estemos listos, Señor, para su venida, porque sabemos que su venida está cerca y necesitamos estar listos y preparados, Padre, porque nada, nada corruptible va a estar con usted, Padre mío. En este momento, Padre, tenemos grande, grande gratitud, Señor, por todas sus bendiciones, Padre mío, y le alabamos y le glorificamos, Padre. Le damos honra, gloria y alabanza, Padre Santo. Entonces podemos decir todo lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, en esto pensad y el Dios de paz estará con nosotros. Gracias, Padre, por su palabra y, Padre, gracias porque usted nos guía, nos capacita en todo momento, Padre. Gracias por su amor, gracias por su Espíritu Santo, porque nos guía y nos capacita, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Y, y ya amén. para ponerle final totalmente, quiero agradecerle al Señor también el hecho de que el hermano Rodrigo Villarreal, hermano de Tomás Villarreal, ah, ¿sí? ya la libró, ya Gloria está en casa. Señor. Gloria al Señor. Salió del COVID y yo espero que si tú tienes algún familiar que está pasando por esa experiencia que salgan adelante amén amén así es así no es. todos salen adelante lamentablemente no no no todos pero gloria sea al señor por aquellas el personas que el amor del señor es grande que pueden librar esa sí, batalla sí sí amén y pues así es. que la bendición del altísimo sea sobre sus vidas Cuídense, cuárdense, eh, no descuiden, no descuiden la cuestión de los cubrebocas y, y lavarse bien las manos y, y no andar donde hay tanta gente eh, Cuidarnos, si no es, es, es importante, necesario. Muy importante el, el cuidarnos. Cuídense, cuídense por favor. Así es. Y que la visión del Altísimo sea derramada sobre todos ustedes sobre todos, que están viendo uno. y compartiendo Amén, aleluya. este video. Así Bendiciones. Es. Dios les bendiga y sigan compartiendo estos videos. El Señor les bendecirá grandemente. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Amén. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal y Rafael Cavazos, Dios les bendiga. Y gracias por compartirlo. Así es. Y ahí también me gusta. Ahí de pasadito. Bendiciones. Bendiciones.